Bueno, sí, eh, eh, a vale, a vale, vale, vale. Vale. vale. El año que yo estaba en ¿tú no estabas? No. ¿Tú Exacto. ¿Contigo? ¿verdad? ¿Conmigo? Sí, ¿Conmigo? sí ¿Vamos? Esculta, cuéntense. Ya son mayorcitos. Venga, cuéntense solitos, a ver si falta alguien. va a tomar? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Creo que eran vale. Diez, cuando... <ríe> Eh, vale, mi nombre es Oscar, tengo 25 años y soy scout. Como nos pasara a todos, al principio pensaba que los scouts eran lo que nos venden las películas americanas, ¿no? Niños pesados, que están todo el día con sus insignias y que te venden galletas constantemente. Hasta que claro, luego pues me topé con la realidad. Vale, ya está, ya salió por aquí. ¿Está enganchado? Ya salió. Este tío. Ya tío. ¿Vos? Ah, vale, aquí de abajo. Señores, yo, Señor, yo solo les digo una cosa. Ya los ganché. Mi Cris ya se protejo. Los ganché. Chicos, silencio, atención. Este es Oscar. Vamos a pasar con nosotros este campamento. Hola, soy Andrea. Hola, soy Fede. Así es. Ale. Hola, soy Luis. Chicos, buenos días. Venga, vamos para arriba. Venga, que nos quedan unos días antes. Oh, mi VVVVV. Mi Vámonos. Luna, la verdad es que no sé si esto me va a gustar. Porque por el tema de los bichos y toda esa mierda. No, no, no, bueno, sí. Mm, vale. Bueno, que sí, que yo también te quiero. Para mí el que me gustaron los chicos siempre había sido algo muy negativo. Sobre todo porque bueno, cuando ves una peli o una serie, pues para ellos nunca hay felicidad. Todo es drama y siempre. Siempre les pasan cosas muy negativas. Así que bueno, yo me, me eché novia. Me cerré un poco en banda. En fin. Lo que somos todos, ¿no? <risa> Pero ellos dos, aquello era diferente. Al final yo no quería ser gay. Pero es que a ver... Lo era, ¿sabes? En una de, de nuestras primeras caminatas yo estaba fatal. Estaba confundido tenía mil cosas en la mente, no sabía, no sabía cómo actuar con todo esto Okay. Okay. Okay. ¡No tío, no! Venga tío, que se. nada no. ¡Vamos! ¡Vamos! Y pues bueno, al ver que ellos se querían y, y que no había problema por ello, pues todo eso abrió mi mundo dependa por cumplir mi deber con la comunidad, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia y cumplir fielmente la ley SCAO. ¿Tienes algún padrino? Sí. Luis. Sin aquello que viví, a día de hoy no sería quien soy. Así que estoy tremendamente agradecido.